Tenemos control de nosotros mismos, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Somos el resultado de nuestros pensamientos y de la calidad de nuestros pensamientos. Así que te invito a que fortalezca tu esperanza. Soy yo, Saludo psicólogo, y te invito a un minuto contigo. Hasta la próxima. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Buenas noches Puerto Rico, deseando que estén bien en el comienzo de otra semana más Les habla Ulises Rodríguez y le doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica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 Es el 6. Repito el 6. Y tercer número es el 4. Repito el 4. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 764. El 764. Y, y pasamos a Pega 4. Mucha suerte. Boleto en mano. Que ya se acerca el primer número. Y es el 9. Repito el 9, el segundo número es el 4, repito el 4, tercer número es el 5, repito el 5 y cuarto número es el 2, repito el 2. El número ganador de pega 4 de esta noche es el 9452, el 9452.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 Busque su boleto, si jugó, no Cash, Que ya se acerca el primer número. Y es el 29, repito, el 29. Segundo número. Es el 25, repito, el 25. Tercer número. Es el 34, repito, el 34. Cuarto número. Es el 15, repito, el 15. Y quinto número es el 16, repito, el 16. Y ahora pasamos al Bolo Cash de la Loto Cash, que es el número 4. Repito, el 4. Los números ganadores del Loto Cash son 29, 25, 34, 15, 16 y el Bolo Cash el número 4. Ahora pasamos con el sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 470 mil dólares. Adelante con el sorteo. Primer número... ...es el 16. Repito, el 16. Segundo número... ...es el 3. Repito, el 3. Tercer número... ...es el 28... ...repito, el 28... ...cuarto número... ...es el 6... ...repito, el 6... ...quinto número... ...es el 33... ...repito, el 33... ...y el Bolo Cash de la doble revancha... ...es el número 10... ...repito, el 10... ...los números ganadores de la doble revancha de esta noche son... ...16... ...3... ...28... ...6... 33.